Papi sale, eh, abre la puerta, y ahí mi mito, eh, cuando fue dejamos eh, ver algo, ahí mi mito, llegaron tres tipos, encañonaron, eh, eh, entraron para allá adentro, me eh, eh, amarran a todito, a papi, a mami, a mí, a todito, y comenzan a buscar, y a buscar, y a buscar, y ahí eh, de, duraron más o menos como 15 minutos, eh, y ahí fue que se llevaron la guagua y todo, mi dinero, el dólar, todo la to había mucho, había como... No sé más o menos, pero había como 700 mil pico pesos. Eh, ese dinero estaba dentro del lago. Eh, sí, dentro. Eh, tiene una casa de cambio. Miguel Vázquez. Miguel Vázquez. Tres. Eh, andaba con un abrigo, eh, encapuchado, armado. Los tres. Y no había uno. Ahí eh, sí. A papi lo ocultaron ahí y le dieron gol. A mí no me, no me dieron, pero sí me amarran y a la esposa mía también. Y preguntaron por la niña, que dónde está la niña, que dónde está. Ya ustedes saben. Hay gente Vlad, que uno ya tiene miedo de seguir trabajando, pues, que ya van dos veces con esto. Una vez en el negocio, ahora aquí. Ya uno está temorizado, la verdad que sí. No. Estaban enmascarados, la policía está haciendo su trabajo, ¿eh? o sea, a ver si lo pueden, por lo menos que aparezca el vehículo, por lo menos, que lo que no se mueven, maquilla su frente, puede aparecer por ahí, y esperar que, que caigan por lo menos, para seguirle seguimiento a ellos.